Bueno, a esta mujer me la imagino a Belén Esteban. Me la imagino más una presentadora, por ahí. Alguien del medio. Ay, Pablito Espinosa. te tengo que mostrar lo que lo quiero a este chico. Eh, Pablito Espinosa, bueno, un actor español súper super talentoso que estuvo conmigo la primera temporada de Elite. A él me lo imagino como un rockero. Alguien relacionado con... Con la música, bueno, ¿bastante bien o no? Bueno, esta mujer o me la imagino como más actriz ¿Viste? Chica, no está tan mal Muy bien Y Ella se llama... Eh, que... Mónica, ¿no? Sí, Mónica Bueno, ella es la hermana de Penelope Cruz ¿Mm? Y también muy talentosa ella también, muy talentosa ¡Ey! Seguimos Y él, con tu cara me suena, me dice acá, o sea que algo con el artístico tiene que ver eh, ¿Bailarín? Cantante, presentador, cantante. Bueno, ¿m? Y este señor sí, me da más político. Y está como bastante serio, ¿no? Sí. Ah, no, no, no. Pifié, pifié, pifié. Esto, esto, esto abordamos. Este Chachi Piruli. ay oh, Diego Domínguez. Le mandamos un beso muy grande a Diego. Y sí, claro que lo conozco. Él estuvo conmigo en Violeta, muchas giras, todo, todo. Lo quiero muchísimo. Este señor. Es un señor político y su nombre es Pablo Iglesias. Vieron chicos. Music inspires life.